Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de martes de charlas. Entonces, qué placer tenerles por aquí. Espero que estén bien. Y si no están muy bien, pues la charla de hoy es para ver cómo volverse a, a encontrar en ese espacio de estar mejor. Entonces, la charla especial se llama reactivar la esperanza, ver más allá de un futuro incierto. Entonces, es especialmente en los tiempos de ahora, sintiendo cómo estamos como humanidad y a qué nos estamos enfrentando, ya que los cambios del presente han sido grandes. Ya llevamos casi dos años, año y ocho meses, menos tres, año y cinco meses, <ríe> un año y medio de estar lidiando con una pandemia que todos los meses cambia las condiciones. Hemos perdido seres queridos, hemos tenido que modificar nuestra forma de trabajar, de desplazarnos y siempre está ahí el contagio imposible tocando nuestra puerta. Entonces siempre tenemos que cuidarnos, siempre tenemos que estar alertas y eso ha sido pues un proceso muy retador. Y también como ha cambiado las cosas tanto, todo lo que teníamos por sentado ya es cambiante Ya no tenemos certeza de nada, incluso de nuestra estabilidad económica, de qué va a pasar mañana. Entonces, nos ha puesto en una situación un poco incómoda y un poco retadora. Y hemos tenido que lidiar con muchas emociones que no teníamos que lidiar antes, que no nos había puesto la vida tan fuertemente al frente. Entonces, hoy precisamente es volver a, a encontrar un espacio en, en que aferrarme, en que sostenerme, en qué volverme a levantar, entonces espero que lo disfruten y vamos a empezar con un momentito de invocación, ya que es reactivando esa esperanza, voy a sentarme de una postura cómoda, me gusta cruzar las piernas, entonces si pueden cruzar las piernas, relajar un poco los hombros, espalda recta, y voy a observar esa imagen frente a mí, por unos breves instantes, voy a tomar conciencia de cómo me he estado sintiendo hoy, martes, empezando la semana de un año muy diferente Y en este instante, me permito sentirme en un espacio seguro. Aquí, conmigo misma, conmigo mismo. Un breve espacio en el tiempo. Para retomar mi camino, puedo sentirme como poco a poco, voy regresando a la calma, mi corazón, se vuelve a sentir sereno. Mi mente se concentra en esta relajación y tranquilidad. Y de tantas cosas que he vivido últimamente, voy a volver a traer un recuerdo a mi mente. Cuáles han sido situaciones, cosas que nutren mi esperanza. Voy a volver a vivirlas en mi corazón. De que se ha sostenido. De que el alma que soy yo, en medio, de estos rieles de la vida, que nunca dejan de correr, el tiempo sigue fluyendo, y vuelvo a encontrar mi propio centro, del alma, y sentir, cómo se ha sostenido mi esperanza, Como una luz interna, en medio de tanto tumulto y convicción. Una luz que se pudo atenuar, pero jamás se apaga. Siento esa energía de esperanza. Terminando en mí. Y ahora voy a regresar a sentirme aquí en este espacio. Espero que se esté escuchando bien om Shanti. Después de este pequeño ejercicio, me gustaría que ustedes contaran un poquito qué cosas en sus vidas en el largo recorrido que hemos tenido por nuestras vidas, les han nutrido esa esperanza. ¿Qué cosas sí lograron sostener, mantener esa buena actitud, ese optimismo? Entonces, vamos a ver. Ya que tuvimos una práctica cortica para irnos sintonizando y sincronizando entre todos y todas, Qué, ¿Cómo se siente la esperanza? ¿Qué era esa sensación tan rica que uno solía tener y que a veces se pierde? Ahora, ya estamos sin también en la otra parte que en este mundo, en este momento, está retadora las situaciones. Eh, vamos a ver cómo lograr protegernos. Cuando ya la atmósfera existe, está cargada. ¿Verdad? Normalmente cuando estamos... Donde sea, incluso solo en la casa, y uno viendo información y los retos que uno tiene que afrontar, vienen cargados de emociones fuertes. Ya están en la atmósfera, ya están aquí. Ahora, ¿cómo puedo yo mantenerme estable, volver a sentir esa esperanza en medio de esa atmósfera? Entonces, hay un secreto muy bonito aquí. Y eh, bueno, puse esta imagen porque me encantó. Esta señora está, tiene así como una inocencia y una felicidad tan natural que se siente la vida, ¿verdad? Se siente que esta señora no necesita mucho para estar con esa sonrisa tan linda que ya le salió y a pesar de tantos años, tantas situaciones vividas, pues mantiene esa sonrisa linda, rica, bonita, de, de felicidad natural, interna. Entonces, por eso me encantó esa imagen para para traérselas hoy aquí y con esto entonces ir entendiendo un poquito que en realidad la actitud que yo tengo ante la vida ah, bueno, eh, la voy creando yo misma aquí y ahora entonces con eso saber que la forma en que me estoy sintiendo lo que estoy creando aquí en mi corazón es la forma en que estoy viviendo las cosas, las estoy experimentando y todo depende cómo ando anímicamente. Y hay un secreto muy buenísimo de ir aprendiendo y usándolo, es que en realidad yo, el alma, que estoy en este cuerpo, soy la que en realidad tengo la capacidad de crear, de decidir y de volver a experimentar lo que sea que yo quiera. Yo soy la que crea, soy el que creo mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, y en realidad nadie tiene el poder, ¿verdad? Como sean las películas, de controlar mi mente y mi corazón y hacerme sentir lo que siento. En realidad, aunque sea de manera inconsciente, yo estoy tomando esa decisión. Y sabiéndome dueña, ama, señora, de esta mente y de este corazón, yo puedo ir girando y puedo ir dirigiendo toda la experiencia de lo que estoy sintiendo y viviendo a mi estilo, a lo que yo realmente quiero sentir. Y pueden ser situaciones muy retadoras que hemos estado afrontando, puede ser la pérdida de un ser querido, pueden ser tantos cambios, pero que en realidad la vida lo que trae también es para que yo pueda ir despertando y dándome cuenta del enorme potencial que hay para adaptarse a lo que sea que la vida está trayendo. Y sí, son retos, sí, son enseñanzas, son pruebas, pero yo el alma tengo la capacidad de afrontarlas. Y eso es una garantía. Puede que me cueste muchísimo más en momentos que en otros, pero ¿cómo puedo ir sincronizándome y sintonizándome con esa fuerza que hay en mí, esa luz que no se apaga de la conciencia, es ir sintiéndola, para mí eso ha sido clave, ir usándola y darme cuenta que es así, que sí funciona. Entonces, cómo poder volverme a sentar en el asiento de yo, la directora de esta mente que le va diciendo qué hacer y la mente me hace caso. Eh, es, muy importante, pero además es un proceso. Porque eso es lo que les llamamos la meditación. Meditar wow. es ir dirigiendo mis pensamientos a que me lleven a una sensación, a una experiencia, a una emoción linda, a un espacio agradable donde el alma puede volver a reconocer su enorme potencial, la versión más elevada, más linda de lo que soy yo. Entonces, con eso también, cuando me estoy sintiendo así, ¿Puedo yo reaccionar diferente? ¿Puedo yo dirigir mi mente de una forma mucho más positiva, mucho más funcional? Entonces, vamos a hacer una experiencia de eso. Entonces, nada más quiero ver sus comentarios, a ver si ya dejaron algún comentario aquí en el Facebook. A ver sobre sus experiencias. Esta señora no necesita mucho para estar con esos. ondas. Ok. En, bueno, Joana Letesma, la certeza de ser hija de Dios, excelente, Zayda Rodríguez, y buenas tardes a Joana, Olga Serrano, Angélica Cogui, Yamilet, Margarita Cascante, Ana Cordero, Zayda Rodríguez, y Margarita puso la confianza en el padre, la confianza en mí misma, y recordar que siempre he salido adelante con la ayuda de los dones con que estoy equipada por el ser supremo de mí misma y otras almas, excelente, qué lindo, Exacto, entonces son, son en realidad mis propias aptitudes que tengo, pero tengo que volverlas a reconocer. Entonces mi, mi método que he usado, porque si sí es un proceso y, y uno está en un campo de entrenamiento que es la vida, para mí lo que más me ha ayudado muchísimo es ir entendiendo poco a poco, irme probando a mí misma, me encanta experimentar, es así como bueno, el método científico ok yo, el alma tengo esta mente y está para crear cosas para pensar, para imaginar para hacer tanto pero entonces tengo que darme mi espacio para usarla bien porque cuando no le presto atención y no la cuido esta mente se me va ah, decimos cualquier lado pero se va normalmente siempre los mismos patrones de pensamientos que hemos creado por hábito. Entonces, tengo que hacer una limpieza emocional y mental y luego volver a retomar dónde quiero estar. Entonces, vamos a hacer un pequeñito ejercicio de eso. Entonces, mi barrera invisible, le voy a poner así, contra la negatividad. Entonces, voy a volverme a sentar por unos breves instantes y volver a sentir en mi corazón quién soy yo más allá de las situaciones y cosas que alteran mis emociones hoy ahora vuelvo a sentir a mi propio ser al alma a esta chispa de energía divina que es única especial entre tantas almas en el mundo yo soy luz de amor soy paz y soy capaz de adaptarme a lo que sea que la vida trae. Soy el hijo, una hija directa, el ser supremo de la fuente de pureza universal siento su amor su protección su compañía conmigo yo en mi existencia con lo que hago con todos los seres con quienes convivo puedo ser míos para mí, y para ellos, en medio de tanta oscuridad. Yo estoy aquí, al servicio de la humanidad. Yo vine a esta vida para ser mi parte, para crear desde aquí en mi corazón. Un oasis de paz que refresca a las almas. Una fuente de amor que tanto se falta. Un ícono de estabilidad donde otros pueden apoyarse para tomar impulso. Yo siento. Como mi propia esperanza ayuda a que otros puedan encender su chispa en su propio corazón. Al igual que un fósforo puede encender a otro. Esta energía de esperanza que vive en mí. Que toma fuerza cuando le doy cariño, espacio y atención. Ayuda a encender la esperanza en los demás. Om Shanti. Entonces, son ejercicios sencillos, simples, pero que traen mucha, mucha diferencia en el día, especialmente en días cargados. Entonces, el primer paso sería mi, mi barrera invisible para protegerme de tanta negatividad, hacer estos ejercicios especiales. De yo recargarme, yo tomar de la Fuente Suprema, como dijeron, hay muy lindos en el Facebook. Y ahora vamos a ver, una vez que ya han sucedido cosas que me hicieron sentir oscuridad, como que me trajeron tristeza, como, como que realmente me cuesta sentir esperanza porque la vida ha traído muchos retos, ¿cómo puedo volver a, a confiar en ella? E incluso creo que confiar en ella en la vida pues la vida es lo que es, verdad, es lo que trae, es lo que lo que es el fruto en realidad de mis propias acciones y es lo que ha está diseñado para mí. Entonces, para mí, clave esencial para confiar en la vida es volver a tomar confianza en mí. Yo no confío de nuevo en mis capacidades, en mis forma de resolver cosas. Que hay eh, está esa fuerza y esa sabiduría interior. Ahí es cuando yo le pongo atención y escucho realmente al alma, ahí de nuevo puedo volver a confiar en la vida y saber que todo lo que sucede tiene una razón de ser, pero no lo puedo aceptar y sentir y realmente vivir si yo primero no he hecho ese esfuerzo de volver a retomar esa confianza en mí. Y para eso, paso uno, necesito volver a estar en un estado bueno, pacífico, tranquilo, y, y que esa esperanza vuelva a fluir. Entonces, saber que en medio de la oscuridad solo se ocupa una pequeñita luz para disiparla. Entonces, son esfuerzos que no necesariamente tienen que ser tan grandes, porque cuando uno la vida ya siente que ha sido mucho y que se ha vuelto cargada y que se ha vuelto oscura, solo necesito empezar poquito a poquito a ir encendiendo esa llamita y cuando ya la llamita se haya encendido ya es más fácil alimentarla entonces para mí paso uno es el contrario del alimentar lo que hacemos normalmente cuando estamos caídos perdemos confianza en la vida es alimentar al lado oscuro de la fuerza como dicen en la guerra de la galaxias o sea retomamos patrones de pensamientos de recordarnos de cosas tristes de sentir de todos nuestros fracasos, de ver de todas las situaciones fuertes que me han tocado, entonces me pongo modo queja, modo que ya no quiero, modo que ya no disfruto de la vida entonces paso uno es primero, la, tenemos que haber resuelto la primera parte ir haciendo esos ejercicios de tranquilidad de recarga, y luego, ahora sí, estoy en espacio seguro. Estoy en una burbuja del tiempo donde yo, el alma, estoy en entrenamiento para volver a brillar. Entonces necesito sintonizarme en un recuerdo de un momento feliz, de un momento mío, propio, personal, donde me vuelvo a despertar a esa sensación del triunfo que yo he logrado. Cualquier recuerdito chiquitito puede servir, pero tiene que ser algo que me haya hecho feliz, que me haya hecho sentir bien en ese instante. Y traigo ese recuerdo, pero sintiéndolo en mi corazón, sintiendo que en ese momento, recordándome cómo me sentí capaz, cómo me sentí bien en ese instante. Y ahí eh, volver a sentir que estoy alimentando esa actitud. Que ese miedo a, a, al fracaso que me paraliza está basado en, en estar pensando tanto en mis fracasos. Pero que en realidad yo, el alma, tengo una enorme capacidad para afrontar cosas. Entonces simplemente tengo que volver a entrenar ese músculo de adaptarme, de aceptar de soltar lo que ya no necesito seguir cargando del pasado. Incluso de situaciones que acabo de vivir, que han sido fuertes, que han sido un reto, no necesito seguirlas cargando. La vida las trae por un ratito y luego trae otra nueva escena. Y eso es algo que ha sido esencial para mí también ver de que uno Tiene que soltar las cosas que tanto le hicieron sufrir también. No necesito seguirla sufriendo. Las aprendí, las viví y ahora la vida trae otra nueva escena para mí a cada segundo. Entonces, es ver también que donde sea que estoy, cuando estoy en esa nueva actitud, con esas nuevas formas de crear esos nuevos hábitos, de sentir que, que sí, que tengo igual que me pongo mis, mis metas de ejercicios, de, de ejercicios físicos para fortalecer los músculos, para mantener un buen metabolismo, necesito hacer estos ejercicios para fortalecer la confianza en mí misma. Entonces, traer esos recuerdos, además de, de sentir y afrontar las situaciones que estoy viviendo hoy, en este segundo, que ya se nos acaba de acabar el tiempo, acabo de ver, no ha dicho ni la mitad de lo que les quería decir, pero bueno, vamos a ir con, con consejos. Eh, de saber que en realidad, cuando yo me mentalizo y pongo una meta y me lo propongo, y tengo la determinación y lo sigo, y pongo mi, mi fuerza de voluntad, que se dice también, pero mi determinación, pongo mi empeño, pongo mi tiempo, pongo mi cariño, pongo todo en eso que estoy queriendo sentir y crear y hacer, van a salir las cosas. De hecho, tengo así, bueno, uno mismo también de mis historias personales de cuando quería una beca y uno puede, soy Tauro, entonces puede ser un poco testaruda también, pero cuando quería lograr algo, pues la busqué, apliqué, apliqué, busqué, me rechazaron y después volví a aplicar 20 más hasta que conseguí. Y algo que está en la apariencia muy bueno, muy lindo, uno puede conseguir lo que uno quiera. También, no solo cosas materiales, yo puedo crear el estado que quiero ya. Está en mí. Y está también para eso mi guía supremo, mi compañero supremo, mi amigo supremo. Entonces, no estoy sola en esta vida. Y aunque a veces la vida se vea oscura, aunque a veces las situaciones se vean traumáticas, vienen y se van. Entonces, nada más para volver a despertar esa esperanza, el consejo, el último, para hacer un resumen de lo que les iba a, a lo, todo el otro que traía, que ya son las seis, no me he fijado, es, es saber que yo como alma humana, sí he tenido dualidades, y sí he tenido momentos de súper felicidad y también momentos bajos, de bajonazos eso estaba dentro de mi papel también y que tengo que aceptar que tenía que venir para que yo pudiera apreciar las partes elevadas de la vida, la parte linda, la felicidad también. Entonces al saber que yo soy capaz de experimentar esa felicidad a pesar de estar en este momento en una situación no agradable, es como esta plantita que está ahí que pudo germinar en medio del asfalto duro y encontró su camino y logró y encontró la oportunidad y logró tomar del sol. Entonces el alma tiene esa capacidad de resiliencia, de, de readaptarse, de reaprender, reacomodarse, todos. Eso me encanta la cultura japonesa, que es una de las cosas más lindas que, que, que tienen ellos, que son tan, tan, ordenados, organizados y con esta propia confianza en su capacidad de reconstruirse, que a pesar de ser el único país en todo el mundo que se le han tirado dos bombas atómicas lograron volver a, a reconstruirse. Y después de un maremoto, un terremoto y un también desastre nuclear, después de el 2011 que tuvieron ese enorme terremoto, Fukushima ya es, está habitable. Bueno, <ríe> sigue radiándose mucho, pero eh, todas las partes donde hubo el maremoto es una diferencia enorme 10 años después de todo lo que lograron reconstruir incluso como que las cosas fuertes las guardan como una fortaleza que se levantó de cómo son capaces de levantarse lo que ellos tienen es esa visión de cómo quieren ser cómo quieren lograr ser es mantener esa visión de lo que yo sé que puedo ser de mi potencial y cada vez yo misma y la vida me van ayudando a reconocer que está mucho más alto de lo que yo creí. Yo soy mucho más fuerte de lo que creí que podía ser. Y he lidiado con situaciones más grandes de las que yo jamás creí podía lidiar. Y si estoy hablando de usted, no de mí, bueno de mí también, pero de usted misma, usted mismo. Usted tiene que reconocerse, todo lo que he vivido, todo lo que he afrontado y todo lo que he superado. Y soy capaz de hacer muchísimo más y de estar bien, de sentirme bien y me lo merezco. Es mi derecho y es mi naturaleza original. Entonces para mí, el levantarme una vez que he caído es volver a despertar esa divinidad que hay en el alma, como volver a traer ese espacio brillante y ser como un angelito en la mano derecha, un instrumento del ser supremo en esta tierra. Pero para eso tengo que tomar de la fuente de amor, sostenerme y nutrir todo lo que el alma está necesitando. El sufrimiento se sana con ese amor espiritual, el miedo con esa paz profunda y linda también que solo la fuente suprema me puede dar. Y todos nosotros los seres humanos tenemos una enorme capacidad. Pero si yo solo me apoyo en otros seres humanos y solo espero de otros seres humanos y sigo tomando solo de seres humanos, llego hasta cierto nivel, porque igual nosotros tenemos hasta ahí. Así que necesito la fuente para poder estar como tengo que estar, como esa angelita brillante, ese angelito que soy yo. Ese, ese estado original del alma, ahí es donde vamos a volver. Esa es mi meta y es la meta... De todas las almas humanas, estar en nuestro estado potencial máximo de paz, de amor, de armonía. Entonces, para poder seguir reanimando, alimentando y nutriendo a la esperanza, tengo que tomarme estos espacios para mí. Todos los días. Por lo menos un par de veces alimentar al alma con experiencias de paz, de amor, de seguridad. Y no solo dejármelas para mí. Sentir que eso que yo estoy sintiendo va a alimentar la esperanza, el amor, la paz de otros. Que se transmite por mis ojos, por mi boca, por mi sonrisa, por lo que hago y la forma en que lo hago. Entonces sientan que eso que se están dando ustedes mismos es una ayuda para el mundo también. Entonces la esperanza no es solo para mí, es para usted y para todos alrededor de usted. Así que eso sería la charla del día de hoy. Con eso terminamos nuestra reactivando la esperanza para un, más allá de un futuro incierto. Lo bonito de sentir el futuro es saber que se construye hoy y que si yo estoy construyendo este buen futuro, va a estar bien en este presente también. Entonces, eh, bueno, muchos saludos Anabela desde Brasil. ¡Qué bueno! Entonces, muchos saludos a todos y todas yo sé que sí hay momentos retadores y sé que hay momentos que nos vamos a tropezar y caer, pero lo lindo de sentir es que ahí está la mano del Ser Supremo para llevarme a levantarme y que yo tengo la capacidad de volver a usar mis propios pies del alma para ponerme de pie. Y que incluso si me toca dejar el cuerpo, el alma nunca deja de existir. Lo que yo soy, esa energía especial del alma, es eterna. Y igual la de todos mis seres queridos. Y si ya tuvieron que trascender un cuerpito que se enfermó, alguna situación fuerte, y ya no están en ese cuerpo, el alma, su esencia linda, amorosa, sigue existiendo. Entonces sentir que están en un espacio en que ya no están con esa enfermedad, en que ya no están en esa situación. Y que todos están bien. Vamos a lograr salir de esta. Si se puede, la fuerza de amor de alma. Entonces, un abrazo amoroso para todas y cada una de ustedes. Espero que practiquen y se alimenten muy bien el alma todos los días, que sientan ese regazo del ser supremo, eh, alimentándolas, cuidándolas, protegiéndolas. Entonces, que estén lo mejor posible. Todo va a pasar, todo va a estar mejor. Aquí estamos. Aquí nos apoyamos entre todas y todos, entonces, muchos cariños y saludos. Buenas noches, son Shanti.